Hola, ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches. Ya son exactamente las 22 con 13 minutos. Pedimos las disculpas pertinentes por haber comenzado unos minutitos tarde, bien digo, por inconvenientes que tuvimos de carácter técnico, pero los pudimos solucionar a tiempo. Estamos a través de la señal de Tu Zona X en Facebook Live Streaming, www.facebook.com/slash Tu Zona X. Y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Instagram. Twitter, arroba X Y también en las redes sociales de Ataque Directo En Instagram, arroba Ataque Directo Radio En Twitter, arroba guión bajo Ataque Directo Y también en nuestro Facebook fanpage Donde está saliendo también la transmisión en conjunto Ataque Directo FM Femenino masculino para clarificar como siempre en nuestras transmisiones Soy Gonzalo Prieto a cargo de la conducción de este espacio Todos los lunes y martes ...a través de la señal de tu zona X... ...desde las 22 horas... ...y antes de comenzar y presentar... ...a nuestra panelista y nuestra invitada... ...hay que señalar algo que es muy pero muy... ...delicado... ...y que nos enteramos tras finalizar el programa... ...y estuvimos haciendo las averiguaciones respectivas... ...cinco miembros... ...del staff técnico... ...de Universidad Concepción Femenino... ...ya sea categoría sub-17... ...y adulta... ...fueron cesados de su cargo... ...y estuvimos haciendo las averiguaciones al respecto... ...y los motivos es básicamente monetarios... ...por la pandemia que nos azota el coronavirus... ...una situación lamentable con el cuadro de la Universidad de Concepción... ...le deseamos a, a este cuerpo técnico que... ...tengan mucha fuerza, que puedan solucionar sus percances... ...y por supuesto brindarle todo el apoyo al staff... ...que está en el cuadro del campanil femenino porque... Desafortunadamente y lo hemos señalado en gran parte de este periplo que hemos llevado en nuestras casas debido al coronavirus eh, Ha desnudado lamentablemente las falencias que estamos viviendo dentro del fútbol femenino Y la idea es que esto lo podamos solucionar a la brevedad posible O oh, no mi estimada Carlita Ravera, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, hola, buenas noches, buenas noches Mane, buenas noches Gonzalo eh, Claramente es algo que, que queremos evitar o no queremos escuchar estas noticias lamentables, pero me sumo a las palabras eh, todo el ánimo, toda la fuerza, la energía a, al equipo de la UD CONCE y también al cuerpo técnico que quedó, que fueron dos profesionales, solamente está el DT la adulta y, otro, y un PF si no me equivoco, y darle la energía a ellos para que puedan sacar en estos momentos la tarea adelante y esperando que, que sea el menor tiempo posible, que, que a lo mejor todos estos profesionales que, que no están en estos momentos, que tuvieron que cesar, puedan ser reincorporados, ya que llevan harto tiempo haciendo un gran trabajo. Así que ese es mi mensaje. Y para el programa de hoy eh, se viene harta información eh, en el ámbito social, deportivo, así que darle con alto, alto entusiasmo y, y seguir abriendo espacios para, para esto, para informar, para denunciar si es necesario. Eh, prácticamente, bueno, llevamos seis meses en esta tarea y vamos a seguir hasta el final, nada, nada nos va a parar. Así que ese es el mensaje que les puedo dar a las personas que hoy día van a ver nuestro programa. Efectivamente, nadie nos va a parar y nadie nos va a callar, como dice el lema de nuestra radio emisora, eh, denunciando y también apoyando todo lo que ha ido pasando con el fútbol femenino nacional, porque la idea es que tenemos que mantener la senda que se han formado muchos desde el año 2008 cuando se profesionaliza el torneo y se vio ya estos frutos con, con la ANJUF, la clasificación de la selección adulta del Mundial de Francia y posteriormente la posible clasificación a unos Juegos Olímpicos así que está, seguimos trabajando, tenemos gratas sorpresas durante el mes de junio pero antes tenemos que presentar a nuestra invitada del día de hoy Fotógrafa de profesión, un amante del fútbol como todos nosotros que estamos acá en Ataque Directo, realizadora y directora general de un documental que relata todo lo que está aconteciendo dentro del fútbol femenino en la región de Valparaíso, hablando sobre Wonders femenino y también clubes de carácter amateur y la realidad y el pensamiento feminista sobre el fútbol a nivel femenino. Porteño. Para nosotros es un gran placer presentar acá en ataque directo a Marianne Mane Stoller. Mane, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, bueno, buenas noches. La invitación, la invitación que te mandaste. Muchas gracias. Sí, estudiamos el libreto, así que no hay problema con eso. No hay problema con eso. Eh, mi estimada Mane, eh, Básicamente lo que te quiero consultar es, es muy sencillo ¿En qué te basaste para Hacer la génesis de este proyecto Que es de Canas? A ver eh, El proyecto nace de una necesidad eh, de, de, de visibilizar La realidad Que estaba silenciada Digamos Y en la que estaban permanentemente habitando mu miles de mujeres en Valparaíso. La realidad, el fútbol, el fútbol profesional, como tú dices, se, eh, apareció, en, se, se, se gestó a partir del 2008 y, y si tomamos el, el, el peso de la distancia estos 12 años, eh, apareciera que, que, que esto, esto sí tiene una distancia y, y, y un, un tiempo importante que ha pasado. Pero, pero eso no se ve reflejado en una responsabilidad respecto de lo que se está formando ni cómo se está formando. Hay una conciencia tampoco de que esta profesional, eh, entre comillas, digamos, porque el fútbol profesional en Chile es, eh, es como, tiene el título, pero, pero no, el, no el peso que corresponde, digamos, para pa igualar una cancha, eh, no, no podía ser. O sea, yo viendo lo que está pasando, viendo que estas mujeres tienen que mendigar por un, es, un espacio para pa, pa poder jugar en una cancha y entrenar incluso, eh, hablando de las ligas, o eh, viendo la realidad de la arquera de la sub-17, eh, ver como familias tener que solucionar eh, esto eh, como un club de barrio. ¿Ya? Eh, esta es la realidad que le toca, yo creo que vivir a muchas mujeres en Chile en general que es, eh, viven del fútbol o, o, o viven su pasión a través del fútbol. Entonces, teniendo esta, esta, esta realidad encima y yo siendo fotógrafa, tengo una herramienta para decir lo que está pasando. Yo no me puedo quedar callada. O sea, tengo un, un deber. De, de poder decir mire sabe que esto está ocurriendo y hay que hacer algo para que esto realmente cambie. Estamos hablando de, de que es, es Valparaíso es la cuna del equipo más antiguo de Chile. ¿Cuál es la distancia y por qué esta distancia existe? Carlita, alguna pregunta que le tengas que hacer a Mane en estos momentos? Eh, sí, me gustaría saber, porque entiendo que, bueno, que ella es madre de una de las jugadoras, que también eso inspira también y está la cercanía de, de querer a lo mejor mostrar más aún estas esta diferencias, eh, quería saber qué, qué pasó en ti o cómo fue el proceso de tu saber eh, que tu hija quería ser futbolista, que quería dedicarse... Eh, entendiendo también el proceso histórico que hemos tenido también las mujeres Ya sea en el ámbito deportivo o en otro ámbito Que siempre a lo mejor cuesta o hay prejuicio, etcétera. ¿Cómo fue esa reacción o, o esa conversación que pudiste haber tenido en su momento con, con tu hija? A ver, eh, eso fue un proceso de vida bien intenso familiar Porque eh, su papá se... se se opuso a que ella jugara a fútbol, elegir entre se, eh, tener papá o seguir su pasión. Eh, obviamente, ante, ante la fuerza, el amor y, y la pasión que tenía ella por jugar a la pelota desde siempre, de, desde los siete años que, que lo hacía, eh, yo seguí tras de ella y la llevé a aprobarse a, a Santiago Wander, a la escuela donde la recibió Jaime Zapata. Y a partir de ahí el, el mundo del fútbol me recibió, digamos, porque yo tengo que ser muy honesta, para pa mí el fútbol era eh, una complicación existencial también un poco, digamos, no, no la, no la, no, ni lo habitaba, ni lo vivía, ni lo disfrutaba, yo aprendí a amar el, el, el espacio del fútbol, la realidad del fútbol y el fútbol como tal eh, a través de los ojos de ella. Entonces mi evidencia y mi necesidad de, de, de comunicar esto que está pasando, de cómo está pasando, de, tiene que ver con, con todas estas aristas que se van juntando, que, que, que es la emocionalidad, es, es esta sensación de, de, de sentirse como, como invadiendo un espacio masculino que no tendría por qué ser, porque la, la, la pasión no tiene género, o sea, el, el deporte es uno solo. ¿Por qué más de mujer que de hombre? Si no estamos pidiendo nada que no corresponda. Ante esto fue, fue eh, como la motivación y el detonante para que esto, esto empezara a crecer. Porque inicialmente ya, y, eh, me estaba centrada en poder enfocar eh, eh, la realidad del fútbol de Wander para conseguir que hubiera un apoyo y poner un eslogan quizás en la polera que permitiera que hubieran sponsor. Siempre la idea ha sido sumar, ¿ya? Mi, mi, mi intención es sumar aquí, más que señalar lo que está pasando es, oiga, ¿sabe qué? Entérese de lo que está pasando, esto es importante, relevante y, y venga, participe de esto, hágalo crecer, construya el espacio, hágase cargo de lo que está pasando, Som, somos todos parte de que esto ten, tenga el tamaño que tiene que eh, responsablemente crecer, pero para todos iguales. Porque ellas también eh, defienden la misma camiseta. Claro, y en base a eso me imagino al arduo trabajo que has tenido que realizar para poder concretar este documental. Tú hablas de la realidad de las muchachas de Santiago Wonders y también de la realidad del fútbol amateur en la región de Valparaíso. Me imagino que allá eh, la pasión, las organizaciones y el apoyo que han tenido las muchachas debe ser bastante potente. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Me escuchaste la ruta o tuviste percance? No, eh, cortado, disculpa. Ya, no te preocupes. Te la vuelvo a reiterar. Te señalaba que no solamente en el documental hablas de la realidad del cuadro de Santiago Wanderers femenino, sino que también ¿Mm? la realidad que viven eh, las muchachas que se organizan en campeonatos amateur y el apoyo que... Le brinda a la comunidad, los mismos barrios y las organizaciones respectivas. Y esa pasión que demuestran las muchachas por el fútbol. Sí, ese es un mundo súper lindo. Eh, es un mundo de autogestión. Eh, bueno, finalmente siempre las mujeres son las que han eh, generado como los recursos, incluso dentro de los clubes deportivos masculinos, haciéndolas completadas o... o o llevándola, haciendo el pescado frito, el plato único, o, o actividades varias. Entonces, como que esa, esa plasticidad de la mujer de poder eh, solucionar cosas para poder resolver temas económicos, está. Si nos, las mujeres somos así. O sea, si ahí nos, nos organizamos, nos armamos y, y, y siempre, siempre hay cómo hacerlo. Entonces, esa conciencia eh, yo creo que ha hecho que, que, que estas mujeres se organicen en sus espacios eh, de manera siempre borderline porque no, no, no hay una no hay una estructura que ha permitido que se visibilicen en el tiempo de manera eh, permanente ¿cachai? o sea eh, en, hay más de 100 años de historia de fútbol femenino en Chile y no es, y no no, hay, no no es que no exista es que no hay un registro y la historia lo hacen, eh, la historia oficial la cuenta la, la cuenta eh, el fútbol oficial y el fútbol oficial es masculino entonces la única forma, desde, desde el punto de vista como, como lo vemos como equipo de trabajo eh, de poder hacer un, generar una conciencia de cambio, es poder construir, armar y, y, y poder hablar de esta historia que va a justificar el que estas mujeres también tienen un espacio. Si no es que ahora se nos ocurrió jugar fútbol porque está de moda y esto es un tema feminista y ¿sabéis que también queremos entrar ahí? no. Esto tiene una historia y un peso importante. Si el primer equipo de fútbol eh, tiene. Eh, en 1919 se estaban inscribiendo nueve equipos de, de mujeres en el, en el Mercurio Valparaíso con la Flor de Chile. O sea, estamos hablando de un peso importante y un peso porteño además. Bueno, es la tónica de, de Valparaíso. El fútbol masculino nace en Valparaíso cuando se funda Santiago Wanderse en agosto del año 1892 y con el dato que nos acabas de brindar, año ya 1918-19 ya se empieza a dar a conocer el fútbol femenino en una época que si bien todos sabemos que el hombre trabajaba, la mujer estaba en la casa pero ya en los años 20 ya había una especie de rebelión paulatina que la mujer ya quería salir, quería hacer cosas distintas, hasta no podía votar y ya estaba peleando por eso. O sea, se conjuntaron muchas cosas para que la mujer se empezase a liberar paulatinamente. Sí, bueno, la, la, la porteña ha sido pionera en, en generar como instancias de... de eh, de, de guiar movimientos sociales eh, de renovación. La, la, la primera sociedad obrera de mujeres eh, eh, eh, se creó en 1887, y era, eran todas eh, trabajaban en un taller, eran costureras. Y así también el, la, el primer periódico eh, femenino eh, creado fue en Valparaíso y fue en 1905, o sea, hay una, hay un, hay un peso que tiene la porteña respecto de, de cómo lleva su vida y, y, y cómo pelea sus batallas, esa pasión eh, es sanguínea, yo por eso hablo que estas estas porteñas tienen una pasión verde, digamos, porque, porque bueno, forman parte de este de este eh, Wander, pero este Valparaíso es así, tiene un sino, tiene esa resiliencia y esa resistencia eh, que no es menor y es reconocido por, por eh, mundialmente. O sea, a eso se, se, se, se cae. porteña es ese también, ese reflejo. Y quiero que eso se vea. Todas estas mujeres... En realidad debería ser. Es un fútbol inclusivo. El fútbol es inclusivo, debe serlo. Exactamente. Y con respecto a esa inclusión que, que tú nos comentas, ¿cómo, ¿cómo ha sido la labor que, que ha tenido o el apoyo que pudo haberte ejercido en algún momento, ya sea Wonders, eh, Sociedad Anónima perdón, y la Corporación? ¿Cómo, cómo ha sido eso? ¿Te han, ¿Te han apoyado en este tiempo que, eh, que, has, ha hecho tu, que has hecho tu documental? Ver, yo partí eh, tocando puertas y la gente que me conoce sabe que hincho hasta que me dicen que bueno. Yo soy súper tosuda Entonces, eh, inicié tocando las puertas en Wander y dije, ¿sabes que Quiero hacer esto. Me interesa. Eh, eh, Nicolás Albornoz ha sido ahí tremendamente importante. M me ha ayudado. Eh, estuve trabajando, entregando, eh, en regalando, digamos, mi, mi trabajo eh, fotográfico para que pudiera haber una difus difusión femenina eh, eh, continua, porque en la página web de la, de la de la sociedad anónima no hay una, una continuidad importante respecto de la información de las actividades del, del fútbol femenino. Ahora ya han habido un, algunos cambios, pero durante mucho tiempo no. Eh, Y a hacer una, un, un trabajo de difusión eh, a través de las redes sociales Y ando al Wanderino a apoyar el proyecto Así que agradezco también a la Corporación Wander por su confianza Y el apoyo que me están brindando Y en base a eso, ¿cuánto tiempo has estado recopilando información? Porque tú, aparte de, de realizar este documental, tú eres fotógrafa profesional ¿Cuánto te ha llevado a recopilar lo de Santiago Wanders? Lo, la Liga Amateur y la opinión de la mujer porteña Bueno, llevo tres años De trabajo en este proceso ¿Tres eh, años? Sí sí, Son tres años De, de registro audiovisual Y fotográfico de diferente, En diferentes áreas Digamos, explorando cosas distintas También Perfecto, y también tengo entendido Que estás haciendo una campaña crowdfunding Para... Recaudamos fondos para Seguir potenciando este documental También el estreno y todo lo demás Es quizás lo que pasa, lo más dificultoso de, de cualquier proceso creativo Es poder como llevarlo al, al final En términos audiovisuales Es la postproducción es lo más caro Es lo más caro de todo Para hacerle una idea ¿Cuánto caro eh, es más o menos? O sea, para pa poder terminar el documental necesito cuatro millones y medio. Así wow. de claro. Eh, todo el trabajo que, que he realizado durante estos años, mi trabajo de autogestión al 100%. Eh, es por eso que ahora, con esta condición en que los fondos concursables, los fondos de, de, de eh, en que uno podía eh, acceder eh, Está eh, deprimido, digamos, está todo congelado. No hay cómo, no hay cómo eh, pensar que esto existe una, una posibilidad de que esto dé a la luz rápido. Digamos. La condición mundial tampoco lo permite. Entonces, eh, la idea de poder generar esta campaña es apelar eh, al corazón del guanderino, a hablar eh, al corazón de todas estas porteñas y, y decir: Mire, sabe qué? Eh, tengo algo importante que decir, necesito. Determinar este trabajo que es parte de, de, de un proceso de trabajo social en el que estamos entrando. El, el documental finalmente es como, es como una herramienta para poder eh, generar un, un cambio de switch, si se quiere decir así. Y para esto, Mane, eh, ¿tienen alguna fecha ustedes estipulada? Por ejemplo, estuve viendo que tenían a lo mejor dos meses o tres meses de difusión, disculpa si me equivoco, y, y teniendo sí, no, en cuenta bueno. eso... Eh, más o menos el tiempo de estreno que ustedes han, han planificado. Es decir, el, el montaje del, del documental en condiciones óptimas, digamos, de, de, de poder realizarlo con el equipo, de trabajo. Y creo que a fin de año podríamos tener, estar hablando de que, el, de que el estreno se realice. Ese, eso es lo que nosotros pretendemos. Eso es lo que pretendemos. De todas maneras y, y la, la plataforma Grand Funding eh, es, es accesible a, a, eh, desde la página www.decanas.cl. La idea es que es que eh, estamos llamando a, a, a incorporarse, a, a sumarse, a integrarse a informarse para participar de, de, de esto, digamos, para hacerse partícipe de la paz y más que decir, oiga, ¿sabe qué? Venga y, y deposite o ayude informe se, entere, se hágase parte de esta realidad que, que está silenciada pero existe y es súper potente es súper potente la realidad del fútbol femenino en Wander y, y, y particularmente la de las ligas son una fiesta los fines de semana de los cerros y ¿quién sabe eso? claro y en base a eso me imagino que ahí tú estás ido empapando bueno, señalaste que por tu hija ya empezaste como a indagar un poco más en el fútbol femenino, pero ahí estamos viendo imágenes de tu trabajo, también de tu profesión como fotógrafo y acá algo que me quiero detener y estamos viendo en imágenes que es la marcha que se realizó el 8 de marzo donde una de las ciudades donde hubo mayor concurrencia femenina fue precisamente en Valparaíso ¿Cómo tú viviste ese día? ¿Qué sensación sacaste de aquello? Pues la verdad que fue eh, fue maravillosa la sensación ¿eh? yo fui con dos de mis hijas. yo soy mamá de cinco críos eh, fui con dos de mis hijas a la marcha y Fui con una vecina, con su hija más chiquitita, que era una guagua, y fue una fiesta, fue una fiesta. Era, era sentirse como, no sé, la sensación de, de, de, de pertenencia era potente. Y, y también el, el grupo de guanderinas que estaba marchando ahí, eh, estaban también eh, la formación de, Ever, de del Everton, también una agrupación importante ahí. Eh, cómo las futbolistas formaron parte de eso y, y, y eh, el ambiente, la, la complicidad, eh, eh, no sé, es difícil de describir la sensación, pero eh, no fue increíble, increíble, fue maravilloso en realidad, fue súper potente. Como un momento como de catarsis y de libertad. Mm. Eso como que, bueno, yo fui a la, a la marcha que, que hicieron acá en Santiago, también lo publicamos acá en la radio y lo comentamos, y, y, y fue algo muy, muy potente, porque finalmente eh, es la expresión en lo que tantos años las mujeres han luchado y, se, y se, se llevó a cabo en esa marcha simbólica, pero no menos importante y fue la última, de hecho, que se pudo realizar luego de todo lo que, lo que se vino. Sí, sí, fue conmovedora la situación, no sé. Oye, hecho, María, Santiago... dale más, Calita. No, no, no, le iba a comentar que de hecho acá en Santiago también, bueno, habían distintas agrupaciones, el tema profeminista o de, de, de la discriminación, eh, y armaron juegos, armaron fútbol en, en ciertos espacios de, de, de la calle... ¿Pudiste apreciar eso también allá en, en Valparaíso? Las muchachas se organizaron en algún momento y jugar y mostraron que estaban ahí, que eran parte de, de, del deporte de allá de Valparaíso. había agrupaciones, había una agrupación de mujeres deportistas, eh, feministas, eh, había eh, facciones de, la, de las barras de los de los piños femeninos, digamos, del Wander. Eh, pero era tanta, tanta, tanta la gente eh, que desde Sotomayor hasta la Plaza Nidal Pinto en que transité yo por Condel eh, la verdad es que eh, íbamos todos apretados eh, había, había baile, había fiesta había eh, como... Como todas las agrupaciones chiquititas eh, funcionaban y, y, y había una sincronía, como que se disfrutaba de todo, se podía eh, detener y compartir, eh, pero más así como un, una, una participación particular de las mujeres futbolistas, al menos no la vi. No, no me pasó así, traté de acercarme lo más posible para poder eh, filmar, eh, pero era impresionante la cantidad de gente, impresionante. Y sobre todo con niños, Andá, éramos muchas las que andábamos con niños pequeños, muchas. Con coches, con guaguas colgando, o sea, increíble. Oye, lo otro que te quería consultar, ¿has tenido alguna conversación con ANJUF, con GOFUF al respecto de tener apoyo y más eh, difusión para tu proyecto? No, no. No, bueno, no se ha dado la, la situación ni la oportunidad. Sí tengo cercanía con Jimena Tapia, que fue eh, jugadora de Wander y capitana mucho tiempo. Y ella pertenece a la agrupación y yo pienso que por ahí eh, el espacio está. Y creo que no, quizás no ha sido proactiva en eso. Qué ¿Tienes alguna pregunta más que hacer? Sí, tengo una consulta, viendo desde el ámbito más también de los apoderados, porque bueno, hemos estado destacando la labor que, que Man ha hecho, claramente por, por lo que ella se dedica, tuvo como esa visión. Pero ¿cómo, cómo tuviste eh, o cómo ves que es la relación en sí de los apoderados con, su, con sus niñas? ¿Te ha tocado ver a lo mejor un apoderado que es muy hincha o, o cómo, cómo ha sido esta experiencia...? de lo que tú has podido ver es, eh, es particular es una familia so, son una familia eh, somos una familia eh, sí ahí hay una historia eh, puntual respecto de el pelado Rodrigo uh -huh. eh, que sale en el teaser del show eh, él era el jefe barra y, y un hincha, pero guanderino, pero a radiar y nos dirigía a todos. Él organizaba eh, a todo evento, todo. O sea, cantaba, llevaba las bengalas. Bueno, o sea, era él, él era una fiesta. Yo, él hacía del piño porque somos, no, con suerte, como 10 eh, Era notable. Él era un personaje por sí mismo. Entonces, la situación familiar de eh, tener que eh, preparar desayunos para juntar de repente... Para poder eh, ayudar a alguna de las cabras que necesita alguna cosa, eh, a organizarse ahí, por eso, como, con esta situación así como de, de, de clubes, como de migas pequeñas, digamos, en esta condición como, como profesional, pero un poco, un poco de puro título, digamos, eh, es que se convive así en ese espacio, pero es súper íntimo, es súper íntimo. Hay un cariño tan profundo, una complicidad, una preocupación eh, eh, por las niñas. Por, por cuidarse entre todos, eh, es bellísimo, de hecho ese, ese lienzo que aparece ahí también fue un proceso en que, en que eh, lo hicimos con Rodrigo, eh, para que las niñas tuvieran un, un lienzo y un espacio eh, eh, notable donde fueran, ya, porque somos niños súper chicos, y no, hay, no existe un aforo en, en, en, en un partido para que las cabras sientan ese apoyo y esa, esa incondicionalidad de contenido. No está que a trasmano, cuando se juega en otra ciudad, se juega en, en estadios grandes y, y es eh, particular porque ocup, ocupamos un, un espacio y, y es eso. Pero el, nos queda grande el estadio. No, no, hay una, no hay una convocatoria, no hay una, una, una foro, una, una asistencia, una preocupación para que haya un, una, un, esa retroalimentación del hincha que tiene el fútbol masculino digamos, le, le falta digamos, al femenino, lo necesita. Las cabras necesitan que vea que, que, que hay una hinchada gente que la apoya, que las quieren, que las siguen, que hay una, una, una preocupación por ellas. Y familiarmente eso eh, se suple con cariño, con una, o sea, ahí organizarse una semana para otra, de repente para que... ...dejar una ciudad era un, era un, un tema, son súper preocupados, súper organizados, de todo. Una familia... La, la, la, la, la, Sí, ahí claramente por lo que podemos desprender es todo una vivencia lo que tú nos comentas respecto a este bagaje que estabas comentando y lo otro que te quería consultar en base a eso es cómo han ido trabajando con este con este proceso de documental debido a esta pandemia me imagino que has tenido entrevista a través de estas mismas redes, has tenido algunos contactos has promocionado tu producto a través de redes sociales, qué mecanismos además de lo que acabo de mencionar has ocupado al respecto bueno eh, la pandemia nos tiene a todos eh, relegados digamos por, por conciencia y respeto el resto eh, encerrados y eh, el poder eh, comunicar eh, para todos ha sido el, el mecanismo el es, es, esto de estar con el computador, con las redes sociales Estar eh, hablando por teléfono Hay una distancia que, que en este minuto no, no, no permite de otra forma poder eh, eh, act Activar el trabajo Pero eh, creo que ha sido Entre comillas favorable para nosotros El que la gente forzosamente no tenga otra forma de comunicarse es decir, Cuando tú tienes una una realidad en que en que tú vas de la casa al trabajo y esta cotidianidad permanente que teníamos todo en una normalidad antes de la pandemia probablemente el público que hubiera recibido la campaña que estamos haciendo hubiera sido bastante menor por eso estamos todos obligados a estar más conectados y eso yo creo que nos ha sumado eh, el que la gente se informe, eh, el que la gente tenga curiosidad también eh, tiene que ver con, con, esta, con este encierro y, y, y que no hay, no hay fútbol, no hay fútbol en este minuto. La noticia del fútbol es lo que está, lo que está pasando, lo que deja de pasar respecto de cuándo vuelve o cómo vuelve, o lo, o lo que contaban ahora cuando cuando el programa, lamentablemente, para, el, para la formación de Concepción. Eh, ese es el tipo de, de información que estamos recibiendo, entonces, claro... Eh, favorablemente a nosotros, digamos, esto es eh, es, un, es una, not una noticia eh, eh, que lo que busca es eh, mostrar lo que está pasando eh, acercarse a la gente y, y darle una mano a la porteña y a la mujer futbolista Carlita. Exacto, eh, con respecto a eso eh, ¿cómo, ¿Cómo las jugadoras mismas, yo, seguramente tú has tenido contacto con ellas, las compañeras de tu hija, ¿cómo ellas han también tomado esta, este trabajo que tú, que tú has realizado? Bueno, allá eh, para poder, eh, pa poder acercarme un poco al espacio, eh, hay, uno se tiene que ganar como la confianza de poder ingresar hasta un camarín. Entonces, de alguna otra manera, al principio era la... La tía de la foto, y ahora la tía, sácame una foto, estamos acá, o ¿por qué no entra? O, entonces, eh, con algunas más, con algunas menos, yo eh, he entrevistado a su familia, he viajado a sus casas algunas, eh, he entrevistado a sus papás. Eh, pero, pero ha sido un proceso súper lindo, porque finalmente, claro, soy un poco partícipe, pero además soy espectador, eh, para poder eh, recoger lo que pasa y poder contarlo. Entonces, esa esa dualidad y esa afectividad también en la que me ha involucrado porque veo el proceso de crecimiento de mi hija eh, y, y esa pasión que tiene como a toda prueba que yo digo bueno esto es esto que vivió ella esto no le puede pasar a nadie a nadie esto usted yo no quiero no, no eh, pienso que nadie tiene tiene por qué vivir una situación en que en que su sueño se vea restringido por, por lo que sea o sea yo soy un ser que tengo la libertad de poder elegir qué hago con mi vida. Y tengo que tener la posibilidad de tener todas las herramientas para que eso pase. Entonces, eh, mi, mi forma de, de poder contribuir a esto era, bueno, decir, esto está pasando y, y, y bueno, vamos para adelante. Y, y a través de la fotografía y el trabajo de visual pienso que, que, bueno, tengo que hacerlo. Ya. Me parece que es un deber social para mí en este minuto. Y en ese caso, ¿qué dice tu marido, tu, tus hijos, con todo el trabajo que has tenido que realizar? Bueno, eh, mi ex marido, divorciada, comprenderás tú que con, con esa conciencia no hay, no, hay, no, hay, no hay que tronzar. O sea, yo, eh, yo seguí el, el amor y el pasión, la pasión de mi hija, por sobre todas las cosas. Y mis hijos, bueno, mis hijos han sido parte de todo esto. Piensa que son fines de semana completos en que yo parto con la cámara y, y voy a filmar y paso el día entero allá eh, en, en la medida de lo posible y si no, eh, nos tocó viajar un par de veces viajamos en auto a Temuco, ponte tú a filmar eh, estuvimos en un partido allá eh, nos han pasado un montón de detalles entre medio, porque somos un equipo de trabajamos con, con dos audiovisuales más entonces ha, ha sido ha tenido como de todo digamos la situación y mi familia ahí eh, siempre a pie de cañón y, y, y todos como eh, con la conciencia de que esto tiene una importancia más eh, no solo para, para Anaís digamos que está, que está ahí a pie de cañón totalmente pero, pero eh, tiene una, un, una connotación de, de renovación, de visión de mundo para nosotros, para todos el, el, fútbol, el fútbol entró en la vida de todos ¿sabes? junto con ella, como familia. Entonces esto para mí ha sido también un cambio de vida. O sea, en cierto modo, tu hija te ha enseñado una visión muy distinta a la que tenías anteriormente y tú te estás plasmando volatinamente con ella. O sea... Eh yo podría decir, bueno ahí los créditos del documental está que ella me trajo de vuelta la vida ella me mostró lo que es el, el amor y la pasión por eh, por seguir el sueño a, eh, a pesar de cualquier cosa que no hay, no hay nada que, que pueda detener lo que uno siente que tiene que ser eh, eh, su, su, su vocación su, su eh, ímpetu de vida eso no se tranza con nada y ahí mi admiración profunda por ella. Entonces, ante esa ante esa, esa fuerza que tiene ella, bueno, no, no había nada más que hacer. O sea me, Podría decir que me abandoné a, la, a tener que hacer esto porque la vida me lo estaba regalando también. Sí, entiendo, entiendo. Profesora Carla se encuentra ahí, ahí me estaba escribiendo en la que estaba con algún inconveniente de audio. Bueno, ahí seguimos eh, Te quería hacer otra consulta al respecto de lo que tú comentabas en este tema. Ahí sí te escuchamos Sí, lo que es, bueno, nos no, no pude escuchar muy bien lo que respondía manes Se me va la señal Sí, el, yo creo que es por el tema climatológico Porque an, estaba leyendo acá en la interna Me estaban escribiendo que hay problemas en varias partes de Santiago Con señal de internet, ya sea Movistar, PTR Las marcas que están trabajan en ello Así que no se preocupe. Ya, cuando pueda incorporarme, lo hago, pero se me corta. Perfecto. Bueno, le, te quería hacer una, otra consulta al respecto. Bueno, tú comentabas que tu hija te había devuelto el alma. Eh, con tu hija estabas aprendiendo cosas al respecto. Ella estaba empezando su carrera como futbolista en la Sub-17 de Wonders. Pero me imagino que... Tienes un sueño, tienes un anhelo para con ella y querer verla mucho más allá y ya verla como toda una profesional y que obviamente ya cuando esté en pleno etapa como futbolista puedan verse esos sueños que ustedes tienen como, como madre e hija amantes de fútbol. Eh, bueno, la verdad que eh, ella tiene como muy claro lo que quiere hacer con su con su carrera profesional eh, sabe que la realidad del fútbol aquí en Chile eh, no da para vivir y eso lo sabe cualquiera, cualquiera futbolista lamentablemente, eh, que ella tiene una responsabilidad importante porque eh, eh, tiene la posibilidad de abrir espacios a otras mujeres y ante eso tiene que eh, eh, hacer eh, Hacer sumar su granito de, de arena, digamos, respecto de, de lo que pueda abrir eh, en el camino de, de todas las mujeres que van a venir y que probablemente ellas sí puedan disfrutar de lo que por lo que ella está luchando ahora. Ya la, le he pedido, eh, le he incorporado eh, y, y le, hemos, le he llevado también a, a mi proceso de filmación o a, a, a sumarse al, al fútbol amateur para que conozca el fútbol de verdad. O sea, el fútbol no es solamente la cancha y la parte como como profesional que es la más linda probablemente eh, en términos eh, como funcionales como deporte pero pero la vida del fútbol y la vida de barrio de pelota es, es otra vida y es, es una vivencia que también no, no, no puede dejar de tener y con esa conciencia ella eh, sabe que tiene que estudiar algo que le permita hacer que estas dos cosas convivan porque hay que, hay que, hay que ser objetivo y hay que vivir también eh, y sostenerse y ser feliz con eso, diga. Pero lo tiene súper claro, es eh, súper clever. Eh, es mi hija, pero eh, eh, está, eh, creo que tiene una lucidez importante respecto de lo, del, del lugar donde está. Y, y así lo ha demostrado eh, sacándose la mugre como todas las cabras adentro del, del equipo, todas. Eh, hay, hay cabras talentosísimas. Eh, así llegó a, a, a estar en la portería del, de la sub-17 ahora de la, del Wander Te emociona, te emociona bastante sí, sí. Te emociona bastante esto y por lo que puedo desprender Uno de los factores para que llevases a cabo este documental es tu hija Claramente, ah, claramente sí, no. Ahí tenemos una foto que está apareciendo a través de la transmisión Ahí aparece tu hija ahí dentro del equipo de Wander's y lo otro también, y ya, ya preguntándote como fanática del fútbol, ¿qué te parece también el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino a nivel nacional en estos años? Los logros que han tenido la, las muchachas en el plano a nivel de selección y también lo que han ido logrando paulatinamente algunas jugadoras. Me parece notable, me parece eh, que también está el de eh, la NFP respecto de, de poder eh, eh, potenciarla, son deportistas creo que tiene que haber un respeto por ese trabajo y, y creo que está está en al debe está en al debe de poder eh, eh, preocuparse de que haya una proyección eh, y un respeto por una trayectoria y un trabajo que no solo es de ella, sino de una familia, en todas estas deportistas hay una tremenda familia y un tremendo apoyo detrás son redes de apoyos de autogestión para poder estar donde está, o sea, hay una... Las profesionales ahora, o sea, la, el, el fútbol profesional de Wander, por ejemplo, la, la, muchas de ellas están son mamás también, y, y, y después del, del trabajo se van a entrenar. Entonces hay una hay una historia puntualmente de una de las cabras que trabaja en, en una caseta de, de peaje. Entonces, sí... De, después del turno del peaje se va a la cancha espera como una hora y media porque tiene que hacer el rato entre que salió del turno y llegó a la cancha entrenó y después se va al otro turno después se va a su casa y al otro día es la misma, la misma historia hay otra historia de, de, de, de otra niña que viaja a zapallar tres veces a la semana dos veces a la semana eh, y, y que es una familia de, de mucho esfuerzo entonces eh, me parece que sí eh, hay, un, hay, un, hay un delta importante que se está generando porque, de alguna otra manera, tiene que ir con la velocidad del tiempo y los requerimientos internacionales, más que el respeto, yo creo, eh, como interno, por potenciar a la mujer. Es así como para no quedar un poco como... no dar el ancho para afuera. Ahora, eh, Wander Femenino tiene una licencia que ahora eh, recibió el año pasado que de alguna u otra manera implica y que, se, y que notablemente se ve ahora eh, eh, en, un, en un profesionalismo respecto de, de un cuerpo técnico muy bien formado, muy capacitado, muy metódico, en que de verdad se ha visto un cambio, en que las cabras están motivadas, están enfocadas. Eh, hay una metodología importante, hay un, hay un trabajo que es integral y eso también se agradece. Pero no todos los equipos tienen acceso a eso Y eso me parece que no debería ser Oye, no lo otro no que te quería Claro Bueno, quiero indicar a la gente que nos está sintonizando Que Carlita está con inconvenientes técnicos Pero ya apenas lo soluciones Se va a reintegrar a nuestra transmisión Antes de pasar a nuestros auspiciadores Ahí está la Carlita, ¿la podemos utilizar? Ah, fantástico Ahí, ahí me soplan en la muela que se ve Carlita ¿Me escuchas ah, ¿sí así? ¿Me escuchan? Sí Pregúntenos a Carlita Súper, ahora sí lo escucho Sí, sí, ahí justamente Cuando escuchaba a Mane, de hecho, Pensaba justamente en lo que le quería consultar Yo quería saber eh, Bueno, y también ya nos anticipó un poco que, ¿Qué historia o qué, qué momento más Le ha marcado a ella eh, En este proceso que ha estado con, con su hija en el Wonders? Eh, yo creo que los procesos formativos ya. el proceso el de, de, de trabajo grupal en ver a, a, a crecer a las niñas adentro de la cancha eh, en muchos aspectos o sea, eh, hay vivencias que, que, que cada uno como, como personaje ha tenido y que se han compartido y que, la, y que las niñas han hecho de eso un, un proceso de, de de formación eh, que le ha ido sumando y que se ve en la cancha también sí, sí, finalmente la complicidad pasa también por, por conocerse, acompañarse quererse y, y las mujeres tenemos mucho de eso yo creo eh, creo que, que el, el fútbol femenino tiene esa, esa empatía que, que, que deja un poco atrás o un poco de lado esta cosa que es como un poco cavernaria de ir y hacerse peor en la cancha y es como yo quiero ganar aquí hay como un encuentro que es un poco más no sé si romántico o, o tiene una impronta femenina que tiene que tiene más que ver con, con, con un espacio de, de encuentro más que de, de desafío y, y que ese es un fútbol como más femenino digamos, un fútbol feminista quizá. vamos a ir a continuación como el valor del espacio de poder hacer lo que claro Oye Carlita, eh, Mane, vamos a ir a continuación Para la gente que nos está sintonizando en estos momentos A través del Facebook Live de Tu Zona X A mostrar el trailer de este documental Que es realizado por Mane Stoller De Canas, acá el trailer Por la señal de Tu Zona X Nada nos calla el cariño que hay también entre la misma gente de la barra. Y hemos encontrado que no es una barra, es una familia. Uno, dos, tres. He aprendido a amar a, como le digo, a Wander a través de mis hijas. <risa> que no es porque ser mujer no puedo jugar al fútbol igual que hombre. Eso es machismo. Que las niñas se luzcan y aparezcan y les reconozcan, que las apoyen y creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos Desde el cuerpo técnico, el jugador, el club, todo No porque seas más fuerte significa que siempre vaya a ganar la pelota Para mí jugar a la pelota es feminista, es un acto revolucionario ¿Verdamos o ganemos? No estamos defendiendo esto que es lo más lindo. Bueno, la visión que tengo del fútbol femenino es como que fuese una fuerza subterránea. Es una larga lucha, pero tengo esperanza de que algún día va a dejar un fútbol femenino. Más que femenino. el tráiler del documental de Canas, ahí estábamos conversando en la interna con Man Stoller al respecto y te emociona, reitero, te emociona bastante ver estas imágenes y hay una frase que salió en este tráiler que me llamó bastante la atención que lo conversábamos con Carla, que es una muchacha diciendo que le encantaría ver un fútbol no femenino, sino que un fútbol feminista. ¿Qué te pareció eso? Eh, bueno, esa, esa frase eh, está en el contexto de un encuentro del primer cabildo de, de mujeres futbolistas eh, que se dio eh, eh, que fue en octubre acá en Valparaíso eh, podría decir que eh, la visión feminista tiene que ver con una, con una defensa de un espacio por una conquista eh, de una realidad que no tiene que no tiene eh, exclusión. Eh, hemos sido históricamente siempre excluidas, eh, eh, siempre hemos tenido que tra transitar como en la resistencia y, y poder, eh, eh, o sea, para poder conseguir cosas hemos tenido que siempre hacer como un como una campaña en pro de poder decir, mire, ¿sabe qué? nosotros queremos esto eh, más que ahora pedir permiso es decir, ¿sabe que eh, Nosotros queremos nuestro fútbol. No se trata de que nosotros vayamos a ocupar el espacio de ustedes y que queramos hacer queramos lo mismo, pero para nosotras. Nosotros estamos construyendo nuestro, nuestra realidad, nuestro fútbol, nuestra, nuestro, nuestro, eh, nuestra instancia de encuentro. Eh, por eso más que femenino es feminista porque tiene una visión distinta, tiene una orientación que no tiene que ver con esta con esta masculina. Ahora, pienso que también puede haber muchas mujeres que, que por el contrario quieran eh, que haya una, una, una réplica probablemente de la masculina, pero dentro de la evidencia que he tenido puedo decir que el, lo que se busca es replantear este espacio que es, que es inclusivo, y ese es el fútbol feminista, pienso yo, más que el femenino. Es inclusivo. O sea, yo creo que no hay mujer que, que, que pueda decir que, eh, que, eh, que quiere dejar afuera al hombre, eh, así como con la misma rabia, pensando, eh, sin dejar de pensar que eh, uno, uno como mujer ha vivido esa, esa, esa exclusión permanentemente. Siempre tenemos un límite. ¿Por qué vamos a querer que otro viva lo mismo que nosotros hemos vivido? Por el contrario, estamos en una época en que la empatía es lo más importante. Hay una, tiene que haber una conciencia de que el otro es tan importante como yo. Aquí no, no, no hay ni primero ni segundo. Entonces, ese es un, eso me parece que, a mí, que es un fútbol feminista. Esa conciencia de renovación de cómo nos estamos conectando con el mundo. Y ese lenguaje es propio de las mujeres. Debo, claro. decirlo, debo decirlo, mi estimada Carlita, que ese mensaje que nos acaba de entregar la Mane Se podría aplicar también a la realidad que viven ustedes con Unión La Calera Pero ya desde un concepto de empático, inclusivo, de lucha, de lograr objetivos Y a pesar de toda la situación que estamos viviendo en estos momentos Están al pie del cañón con una madurez y solidez muy, pero muy increíble Sí, claramente, claramente se asemeja y, y concuerdo mucho con lo que comentaba Mane. Que, que claro, a veces nos confundimos o, o se tiende a, a confundir lo que a lo mejor nosotras peleamos o exigimos. Porque igual es muy difícil obtener una igualdad como está el fútbol masculino ahora. O sea, es un proceso largo y es importante lo que comentaba: que, que nosotras estamos escribiendo nuestra propia realidad frente a lo que es el fútbol en este momento. Yo, me, me gustó mucho esa frase, de hecho la anoté acá en mi cuaderno, que, que concuerdo bastante con, con esa idea y, con, y aparte con el pensamiento feminista, porque a veces también se tiende a extremar eh, los ideales y, y francamente no, la idea es, es eh, unirnos, porque al final el fútbol y el deporte, como también lo comentamos, no tiene género, no es, no es así, es el deporte y está ahí, eh, está el espacio y tenemos que, que nosotras en este momento... Eh, pelear por eso, pero claramente no, no, se, no se entiende como excluir Excluir a nadie, sino más bien incluir a todos los que quieran participar Así que concuerdo bastante con, con esa idea Y aparte no queremos que sea como el masculino Porque el masculino, de hecho, en mi, en mi pensamiento También se, se torna y se ha tornado en estos últimos años en, en, en consumo, en cifras abundantes de dinero, y también se pierde lo que realmente es, que es el, el tema social, eh, el entregar valores. Lo vemos con ejemplos muchas veces, con, cuando yo me recuerdo ahora lo que comentaba un profesor, que tuvimos una charla y que decía que es ser profesional, y ponía dos ejemplos. Ponía un jugador, Charles Aránguiz, le hacía la, la pregunta a la jugadora, Y ponía un jugador, Arturo Vidal Y todas las niñas dijeron, no, ser profesional es ser Charles Aránguiz Entonces a veces también lo que se muestra del fútbol Es muy potente frente a lo que va a entregar en valores Ya sea a, a nuestros niños, a nosotros mismos como, como jugadoras Mane ¿no ¿se escuchas? Sí, sí, sí, sí. Lo, lo último lo alcancé a escuchar bien. Eh, el, el fútbol es un, es un espacio de encuentro que no tiene que no tiene no diferencia a nadie. Recibe recibe y, y, y abraza todo tipo de, de, de gente, de creencia. de la vida está en la cancha. Entonces en esa medida pensar que vas a dejar a alguien afuera de la experiencia de poder enco encontrarse en ese punto eh, me parece que no se dista mucho de lo que el feminismo eh, reza, digamos, a mi parecer Oye, lo otro que te quería consultar eh, Mane, es lo siguiente ¿Has, ¿Has conversado al respecto con algún dirigente de Santiago Wander o parte del cuerpo técnico para ir mostrando partes del, del documental? ¿Y ¿Cuál ha sido la recepción al respecto? No, la verdad que no he tenido... Esta situación de poder estar... Eh, o sea, de tener que estar así como a distancia, obviamente ha ralentizado muchas de las cosas que, eh, por lógica, deberían estar avanzando. Entonces, eh, no he tenido la posibilidad de, de, de acercar más mi trabajo al el nuevo cuerpo técnico. Eh, sí sé que te, he tenido buena recepción, eh, a través de mi hija también hay permanentemente preguntas y, neces y, y intención de participar o de enterarse o de, de informarse. Eh, para mí este este trabajo tiene que ver con, con eh, eh, aportar. No, no se trata de señalar ni, ni de generar un, un, como una denuncia. Aquí, sí, aquí el tema es cómo, cómo construimos con esto una realidad nueva. ¿Ya? Y en esa medida eh, eh, he tenido eh, desde, lo, desde, lo, desde los papás, las jugadoras y todo Siempre, siempre la, me, la mejor de, la, de las disposiciones Pero como te digo, no, no, se, no se ha podido tener una, una cercanía con nadie Porque esta distancia nos ha tenido a todos eh, aislados Ellos están en comunicación porque como, como están entrenando y todo Están retroalimentándose permanentemente pero nosotros como apoderados estamos eh, como sujetos a, a, a, a lo que nos, no, nuestros hijos nos van comunicando o la misma, la misma página de de, de Wander está eh, transmitiendo respecto del trabajo que se realiza y cómo se realiza así bueno, que yo no... todavía... mm. claro yo te había consultado de antemano si habías tenido conversaciones con ANJU, con COFU, la dirigencia de Santiago Guández, pero ¿has tenido conversaciones con alguna entidad estatal para algún fondo para tu documental? Bueno, cuando este proyecto yo vi que, que, que tenía ya una, una connotación un poco más eh, grande, hice postulación eh, para pedir patrocinio a, eh, a la, al Ministerio de, de la Mujer y del Deporte, eh, bueno, del deporte no recibí retroalimentación, pero sí el de la mujer eh, eh, entró en evaluación y no, no recibió respuesta, digamos, respecto de, de si, si hubiera algún apoyo. Eh, es distinto pedir un, un, un auspicio con un patrocinio importante como el Ministerio de la Mujer o el Ministerio del Deporte. Aquí en la Municipalidad del Paraíso tampoco he tenido la posibilidad de acercarme eh, a nadie y cuando, cuando ya la, la, la situación... Era, era un poco más eh, asequible respecto de, la, de lo que pasaba en la alcaldía eh, fue el, el, el estallido social y bueno obviamente todas las redes de comunicación eh, se pausó, digamos, necesariamente así que digamos que la contingencia ha hecho que esto también sea un proceso más, más largo Me parece, Entiendo. Mané este, eh, siguiendo esto de, lo, de los fondos que preguntaba Gonzalo que el fondo del 6% creo que estaba activo para agrupaciones, clubes, deportes, eh, ámbito social. De hecho, con un club, bueno, que yo trabajo también en otra municipalidad, eh, estamos viendo esa opción. Si quieres, ahí después te mando como la información sí. para que la puedas también ver. Súper, super, muy agradecida. Perfecto, continuamos a través de la señal de Tu Zona X. Agradecemos, por supuesto, a todos aquellos que nos están sintonizando. Les quiero señalar que si ustedes quieren hacer alguna pregunta, alguna inquietud a Mane, lo pueden realizar. Ya vamos a estar informando nuevamente las redes sociales y la página web de este proyecto que es Decanas, que muestra no solamente la realidad del cuadro de Santiago Wanders femenino, sino que también la realidad del fútbol femenino dentro de la región de Valparaíso. A continuación vamos a pasar a nuestros auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Tu Zona X y que han estado con nosotros durante todo el año y somos muy pero muy agradecidos con ellos. Partiendo con nuestros amigos de New Leblink. New Lebrind que que en estos momentos están en una ardua campaña para el Día del Padre, y si tú quieres regalar alguna tacita, algún llavero, algún reloj o algún juego de ingenio, obviamente todo asociado al fútbol, como ahí estamos apreciando en estos momentos en pantalla las tacitas, que realizan nuestros amigos de Nuble Print, se pueden contactar al Instagram arroba Nuble o al WhatsApp más 569 6692 7829 ahí les va a contactar nuestro amigo Eduardo Asensio y si ustedes escriben de parte de Ataque Directo tendrán por supuesto un 20% de descuento, así que un gran saludo para nuestros amigos de Nuble Print. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco, Estilista Turco que hace poco estaban haciendo algunos sorteos a través de sus redes sociales para la gente que es de Quique, porque ellos son de dicha ciudad, ahí para embellecer a todas las chicas que son adherentes a esta, a esta PyME. Y ellos eh, entregaron la lista de ganadores. Y cuando ya finaliza esta cuarentena, ahí se pueden contactar con ellos para realizarles un cambio estético. Más de 15 años de experiencia. Se pueden contactar al WhatsApp más 569-5765-8109. O escribir al Instagram, arroba eduardo-afor. Ahí estamos viendo, mi estimada Carlita, mi estimada Mané, algunas imágenes del trabajo que realizan nuestros amigos de estilista turco. ¿Qué te parece, Mané? Producido él. <ríe> Claramente, y. Todo el estilo. <risa> sí, que, y claro, y ya cuando se arregle toda esta situación del coronavirus, él se comprometió con nosotros para venir acá a Santiago y le va a hacer ahí una manita de gato a nuestras muchachas. Así que van a quedar monos A las chiquillas de ataque directo a fútbol femenino, gentileza de Estilita turco. <risa> Un gran abrazo ahí a los amigos, a Sad Cabalán, que son parte de esta, de esta pyme. Que se la están jugando también ellos con el fútbol femenino. Somos muy agradecidos del apoyo que nos brindan a través de nuestro programa. También queremos saludar a Indumentaria Deportiva Corur, que también se la está jugando por el fútbol femenino, Indumentaria en estos momentos oficial del cuadro de Unión La Calera femenino. Mete confección de Indumentaria Deportiva, equipos, buzos. Primera capa, petos, morales gorros. Contacto al WhatsApp, más 569-9927-9083. Y para más información, se pueden eh, ingresar al Instagram, arroba Deportes corul También saludamos a nuestros amigos de Antu, la mejor agua purificada de la región metropolitana. Para más información, visiten el Instagram, arroba agua.antu. Despacho gratis por todo Santiago, recargas 3.000 mil pesos. Cuatro recargas en adelante, 2.500 pesos. Y pueden hacer sus pedidos al WhatsApp más 569-4555-6740. Y para todos aquellos que gustan del café, los chocolates de cacao y también quieren tener algún adorno asociado al café en su oficina o en su pieza, pueden ingresar a Bazar Cafetero. Bazar Cafetero, amor eterno para los coffee lovers. Hagan sus pedidos al WhatsApp más 569 79 o pueden ingresar al Instagram arroba bazar.cafetero o su página web también saludamos a nuestros amigos de Planeta 7, la mejor tienda de venta online de artículos deportivos, sea cual sea el deporte que tú quieras practicar. Para ello te puedes meter a la página web www.planeta7.cl o al Instagram planeta7-spa y también por supuesto queremos señalar y agradecemos el apoyo de Manuel que es el encargado de esta pyme que están muy pero muy eh, insertados con brindarle apoyo al cuadro de Unión La Calera Femenino y también saludamos a nuestros amigos de Foodshop que están haciendo en estos momentos un concurso a través de su Instagram que es foodshop.ssl en donde tienen que compartir la historia tiene que ser pública, claro está para que te puedas ganar una camiseta de tu equipo predilecto Ya sea de Chile o el resto del mundo Les vuelvo a reiterar ¿Cómo pueden participar? Deben seguir por supuesto el Instagram ArrobaFoodShop.SCL Invitar a dos amigos futboleros a participar Compartir la publicación que ahí estaba mostrando nuestro DJ Fagir En la historia El perfil como les había comentado de antemano debe ser público O si no, no podrán ver la publicación este sorteo se va a llevar a cabo el día lunes 5 de junio a las 21 horas y nosotros cuando ya empecemos el programa vamos a estar notificando al ganador. Así que atentos a todos los amantes del fútbol porque este concurso está ahí muy pero muy llamativo y también hay mucha gente que ha participado al respecto. Y por supuesto queremos saludar a nuestros amigos de Fútbol Connect que es una aplicación móvil en donde tú te puedes informar de lo que está sucediendo a nivel internacional y recientemente se vino a instaurar a Chile gentileza de nuestro compañero de labores radiales Manuel Sánchez, entrenador del cuadro atlético central y también organizador de Fútbol Conet Chile. Para más información lo puedes visitar en su Instagram, arroba Conet. Ya están apareciendo informaciones de jugadores del cuadro del Real San Joaquín De la tercera división que tienen alianza con ellos También del cuadro del club central Y prontamente ya estarían viendo algunos equipos del fútbol femenino Así que un gran abrazo para los amigos de Fútbol Conet. Y ahora sí, mi estimada Carlita Ravera ¿Qué pasa la próxima semana acá en Ataque Directo? Sí, bueno, la próxima semana ya hemos estado en una campaña eh, para reunir fondos, eh, ya que una, lamentablemente una de nuestras jugadoras sufrió un accidente. Así que bueno, la próxima semana vamos a estar con ella precisamente conversando de su carrera futbolística, un poquito de lo que ha pasado este último tiempo, y además vamos a eh, hacer el sorteo de esta rifa que organizamos como equipo para ir en su ayuda. Así que vamos ahora a darle información con respecto a esta rifa, recordando a toda la gente que quiera colaborar el valor del número es eh, perdón, sí, de mil pesos y tenemos seis premios, ya vamos a recordar los premios que tenemos. El primer premio es una camiseta autografiada por nuestras jugadoras eh, del primer equipo, tenemos el segundo que es un horno microondas, balón de fútbol, además tenemos eh, guantes huemul, un par de guantes huemul y un juego de tazas. El 5 tenemos una camiseta de Shop también que nos colaboró a elección. Al momento de que hagamos el sorteo, usted puede elegir qué camiseta desea. Y además de la PF Fernando Paso, que nos ayudó con 5 clases eh, personalizadas, ya sea de fútbol o bien de entrenamiento funcional, como lo desee la persona que gane. Así que vamos a recordando dónde ustedes pueden realizar la transferencia o depósito. Es la cuenta RUT 17-230-388-9. La vamos a repetir. Cuenta RUT 17-230-388-9 a nombre de Camila Vargas Buzamante. Eh, debe enviar su comprobante al siguiente correo. Camila Ignacia vargas gmail.com Reiteramos. Camila Ignacia Vargas, 1989, arroba y Y en el asunto usted va a indicar qué números desea o bien te puedes comunicar también al WhatsApp el más 569-560-36310, en donde puedes hablar directamente con Camila y verificar los números. Reiteramos, más 569-560-36310. 310, y ahí nos puedes colaborar eh, con esta causa, bueno, sabemos que estamos en tiempos complicados, pero importante, podemos apoyar con un granito de arena para que eh, Valentina pueda recuperarse lo más pronto posible y estar nuevamente entrenando con, con nosotras, así que toda la energía, eh, buena disposición, mandamos este mensaje a todos los que nos quieran colaborar, gente de Wonders, de Vial, que nos ha apoyado bastante, la misma gente de Unión La Calera, los hinchas, así que todo, todo es bien recibido Perdón. También darle las gracias Al profesor Claudio Lintiani Que se ha aportado un 7 con el club Eso también tenemos que señalar Lo que nos regaló una camiseta de, de futsal de palestino Cuando fueron a la Copa Libertadores Femenina de dicha rama Del fútbol Exactamente, bueno, bueno, aclarar también Que nos apoyó eh, Claudio Con esa donación importante Que ya luego esperamos Tenerla un poquito más adelante, que a lo mejor baje el tema de, de la pandemia, pero lo vamos a tener y también vamos a sortear, vamos a subastar. Ahí estamos pensando bien qué vamos a hacer, ya que además tenemos también la camiseta que tiene en camino de la alternante Así que ahí tenemos harta alternativa igual para seguir aportando, eh, no solamente tal vez a la rifa, que estamos en esta campaña, pero también eh, ayudar a la gente de, de nuestra La calidad, a nuestras jugadoras. En estos momentos también requieren eh, aporte, ayuda, ya sea espiritual y también económica, así que ahí estamos también trabajando en eso. Y pronto vamos a dar esas esa noticias. Efectivamente, así que eh, ahí estamos... Trabajando a full por el cuadro de Unión La Calera Femenino Próxima semana, recuerden que tenemos La semana de Unión La Calera Vamos a estar entrevistando a la capitana De la sub-17 el día lunes Ahí me va a estar acompañando la profes las profesoras Carla Ravera y Paola Mendoza Que ahí siempre en las semanas de Unión La Calera Vamos a estar metiendo a los profes Y el día martes, como bien señalaba Carlita, vamos a hacer La rifa en beneficio de Valentina, así que ahí todo el apoyo para nuestras jugadoras y también para el staff técnico. Mi estimada Mane Stoller, que la hemos bombardeado con preguntas emotivas, con preguntas relacionadas al documental, con preguntas relacionadas a Santiago Wonders. y aquí la profe Pau nos escribió unos posteos que se los voy a compartir, ya que nos queda poco tiempo de programa. Dice lo siguiente. Buenas noches amigos, pero qué gran iniciativa para el fútbol femenino. Felicidades Mane. Dice la siguiente pregunta ¿Cuáles son para ti, mi estimada Mane Las expectativas que tú tienes Con respecto al fútbol femenino nacional? Bueno, es un proceso importante y largo Como decía Carla eh, Aquí yo creo que Mi expectativa está en que La gente que, que tiene eh, Las herramientas para generar cambios Se escuche, yo creo eso sería, yo creo, eh, como la, la mayor expectativa que tengo. Que haya una dirigencia responsable y consciente. Que ese 15% que la FIFA tiene que asignar, eh, eh, que asigna, digamos, a las formaciones profesionales femeninas, eh, se vea reflejado en, en todas las formaciones a lo largo de Chile. Yo creo que eso es como, como lo que aspiramos todas. El ver la posibilidad de que de que existan los recursos asignados para que haya una infraestructura que soporte el que estas mujeres tengan un espacio en que puedan formarse. Eso, eso yo creo que sería... Bueno, muy, muy importante lo que nos señala Man en este caso. Oye, me escribe la chelita acá, que claro, efectivamente había tenido problemas... Eh, técnicos, pide las disculpas respectivas y me tiene la siguiente pregunta para ti que la quería hacer en el programa, que es sobre la comercialización en el fútbol y qué sabe al respecto de lo que pasó con Wanders en el año 2018, cuando Wanders y Universidad Católica quedan en primera división y otros equipos se van a la primera B dentro de un concepto, entre comillas, comercial. ¿Cuál es tu percepción al respecto? ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, Claire, te la vuelvo a reiterar Lo que pasa ¿Cómo? es que la, la chilita me hace una pregunta acá en la internet Que es con respecto a lo, algo que pasó en el año 2018 Que Católica y Wonders ¿Ya? Estaban con problemas en la campaña que estaban llevando dentro de la Primera División Y ¿Cuándo? ellas se mantienen en la Primera División Y hubo una polémica al respecto ¿Y cuál es tu percepción en ese sentido? Bueno, yo tengo que ser súper franca, la realidad del fútbol eh, de Wanden, particularmente ¿no? para mí no es, no es de conocimiento, yo eh, como dije y, y ahí no me, no, creo que mi me, me, me franqueza, eh, el fútbol para mí es un espacio desconocido, es un espacio, creo que soy eh, tremenda ¿ya? Eh, el fútbol eh, lo he ido descubriendo, eh, aprendiendo y explorando de manera personal y fundamentalmente el femenino. Creo que no te tengo una respuesta para lo que me está preguntando porque desconozco la historia del, del, del proceso eh, del club eh, eh, como tal. Y ahí no tengo nada que aportar, lo siento mucho. No, está bien, está bien, está bien. Sí, la, la, pregunta, la pregunta fue mirada dentro del concepto del fútbol, así que no hay ningún problema al respecto. Carlita, ¿alguna pregunta que tengas para Mané? Ya que nos queda poquito tiempo. Yo, yo más que nada agradecer y, y felicitar siguiendo la línea de la profe Pau. Siento que un, es una oportunidad también que nos brinda... El, el conocimiento, porque finalmente Mane también nos dice yo me estoy adentrando, estoy conociendo a través de mi hija y así seguramente le pasa a muchas otras personas. Entonces es súper importante crear estas instancias de, de este conocimiento, ya sea el ámbito deportivo, social o tal vez otros temas y, y creo que es muy beneficioso porque tal vez también pasa que, que, que hay a lo mejor eh, barreras o un choque por lo mismo, porque se desconoce, se desconoce y no se muestra lo que hacen en estos momentos las muchachas, ya sea ahora WANDES, en los clubes amateur, pero es una realidad que se extrapola a todo Chile, a todos los equipos del fútbol femenino en este caso, así que siento que es una oportunidad bastante grande que, que ojalá muchas personas puedan ver, siento que, que, que es fantástico que podamos tener esas historias, verlas y sentirlas, porque ya verlo, tenerlo en un documental es distinto a que te las cuenten, a que yo te las cuente, a que Gonzalo las cuente o que una futbolista las cuente. Si se muestra tiene también un impacto mayor, así que siento que, que me quedo con eso y, y le mando toda la energía y espero que reúna lo que tenga que reunir para que pronto podamos ver eh, eh, este, este documental, esta, esta pieza audiovisual que que yo creo que va a ser un punto pie inicial para que a lo mejor muchas otras personas quieran también el tema del fútbol femenino, que, que ahora en Chile es precario, pero que en el mundo, que en el mundo se ha desarrollado muy bien y que, y que las muchachas están, están viviendo también de esto, así que eso, eso yo quería decirle, más que preguntarle. ¿Me escucharon? ¿Me escuchabas, Mane? Sí. ¿Me escuchabas? Ya, perfecto. ¿Mane, no me escuchas? Sí, sí, es que como que se corta un poco el, la señal acá, perdón. Eh, no, no te preocupes, no hay problema. Eh, creo que, el, que como, como experiencia de vida, creo que eh, podría decir que el fútbol femenino tiene eh, una pasión eh, a, a toda prueba. Eh, estas mujeres en el puerto son un ejemplo, creo que no es que la chilena no lo sea, particularmente creo que la porteña tiene un signo importante y histórico que como decía en un principio, y, y como experiencia de vida el fútbol, como te digo, me encontró... Eh, para mí era un tema cuando chica, porque uno tenía como una tele y una radio y tenía un espacio y, y, el, y el fútbol eh, me comía el fin de semana. O sea, yo tenía mi, mi hermano escuchaba tele y veía el fútbol y no había no había fin de semana para el resto. Entonces el, el fútbol siempre fue un tema para mí. Era así como, chuta no tengo tele, no tengo radio, más encima perdió el equipo, olvídate <risas> el fin de semana. O sea, para mí esa era mi evidencia y me cercaría con el fútbol. Entonces esta renovación de tener que encontrarme como desde la resistencia de la, de la, de la particularidad de vivirlo así de chica fue, fue una novedad y, y de, así lo he vivido y esa es mi ignorancia también. Sí, pero todos estamos aprendiendo y es una de las cosas que dijo la profe Carla, que le encuentro razón todo. Uno nunca deja de aprender en el fútbol femenino. Siempre uno va adquiriendo nuevas experiencias, nuevos mensajes y los va plasmando para su propia vida y eso es lo maravilloso de esta, de esta rama del fútbol, que en lo personal, al igual que tú, también me he ido adentrando poquito a poquito y también me considero un enamorado de esto y las muchachas, pucha, que han enseñado varias cosas con todos los casos y entrevistas que hemos realizado durante estos seis meses. Ahora sí, antes de terminar, esta pregunta te la tengo que hacer. Soñemos, Mane. Vayamos sí. al futuro. ¿Dónde te gustaría ver a tu okay, hija yeah. jugando profesionalmente? Ya sea en Chile o en el extranjero. No sé. Creo <risa> que... No sé. Yo creo que voy a ser feliz eh, viéndola realizada donde ella quiera estar. Si eso es afuera, adentro, creo que ella mejor el <tose> se tiene que estar y, y ahí lo es. Vida. Yo voy a voy a ser la, la primera hincha, pero eh, creo que, que eso eso solamente lo sabe. Y más que expectativas, creo que ser feliz mejor que la, la mejor herramienta que le puedo dar Para poder crecer Bueno, buenísimo Mane Stoller, eh, fotógrafa Realizadora y directora general Del documental de Canas, Estuvo con nosotros en ataque directo Mane, muchas gracias por estar con nosotros eh, Algunas últimas uh -huh. palabras Que quieras decir a nuestros uh -huh. auditores Y por supuesto, las redes sociales De Decanas al equipo con el que trabajo, a Bárbara, a Diego, a las dos Carolas, a Carlos. Pedirles eh, que se, se metan en la historia, que entren al trinidad de canas.cl y se informen, entérense, párense, háganse parte de esto. Esta es la historia del puerto. El puerto lo vivimos todos. Y esto es parte de... Es fundamentalmente eso Y agradecida del espacio Y fue un gustazo No, al contrario No, tranquila no, no, Al contrario, para nosotros ha sido un placer Y cuando tú quieras Esta es tu casa, así que ningún problema Y también para tu hija Si uno de estos días podríamos coordinar una entrevista con ella Porque imagino que debe tener muchas historias relacionadas a wander Así que nos gustaría más adelante poder mm -hmm. coordinar algo encantada no tengo ningún problema en, en hacerles el, el nexo para que compren. Perfecto. Chucha, lindo el aplauso, de verdad. Gracias, de verdad. Muchas gracias, Manes, por estar con nosotros. Eres una luchadora, es un tremendo ejemplo para muchos que estamos adentrados dentro del fútbol femenino. Cuenta con nosotros para lo que tú quieras. Y de, de verdad. verdad, de todo corazón te lo digo esas lágrimas que mostraste durante y ya finalizando el programa significa que tú eres una mujer apasionada y la gente que trabaja contigo y tu hija que me imagino que debe estar ahí junto contigo sintonizando debe sentirse muy pero muy orgullosa, así que mucho éxito y que te siga yendo bien en este tremendo trabajo que estás realizando con Decanas. Muchas gracias un abrazo a lo todo y bueno agradecer a la gente que nos acompañó Perfecto. Mi estimada Carlita Ravera, un placer como siempre. Nos encontramos la próxima semana, ya en la semana de Unión La Galera. Y debo decirlo, uno de los programas más emotivos que hemos tenido y con una fuerte carga eh, de reflexiones con respecto al fútbol femenino dentro de nuestro país y en particular en la región de Valparaíso. Sí, sí, sí, totalmente. Eh, ha sido un programa, como tú dices, emotivo lleno de verdad y dentro de, lo como ella decía, ignorancia, eh, se pudo adentrar en este mundo que, que francamente es eso, es pasión, es el espacio de las muchachas que quieren tomar porque es suyo, nunca, nunca estuvo negado, e inclusión, más que nada, hacer ese llamado, o sea, no significa estar en contra del hombre o no, sino que la idea es que ellos estén con nosotros en, en este nuevo espacio de, del fútbol femenino que partió en el 2008, pero hubo mucho antes, mucha gente que lo practicó, entonces no, yo feliz de, de poder haber conversado con Mane conocer la historia que estuvo detrás del proceso e invitar a la gente a que, que aporte, que apoye, que, que vea sus redes sociales y que, y que se inserte en esto, que como te digo, es pasión, es amor mucho amor por, por, lo, por lo que uno hace, así que eso, y bueno, y también invitar a nuestros auditores para la próxima semana, que se viene un tremendo programa igual, vamos a estar con jugadoras, conversando con ellas, contando su propia experiencia dentro, dentro del fútbol, con la capitana de nuestra categoría sub-17, Luisa González, y nuestra Valentina Romero, eh, que está pasando un rato un poco negativo, pero vamos a estar acá, vamos a subir el ánimo vamos a hablar de cosas buenas así que más que nada eso, así que un abrazo para todos y nos vemos en el próximo capítulo. Por mi parte también me despido, agradecer a todos por la sintonía, agradecer a nuestros auspiciadores por ser parte de este lindo proyecto llamado Ataque Directo Fútbol Femenino, darle las gracias a DJ y Fakir por la puesta en escena, y mañana a partir de las 19 horas un nuevo capítulo de Ataque Directo Tercera División con la conducción de Mauricio Lara y vamos a tener al presidente del cuadro de Buenos Aires de Parral, ahí van a estar desmenuzando lo que está pasando con el cuadro de la séptima región y también tenemos un concurso que ahí vamos a estar avisando más detalles en nuestras redes sociales, un gran abrazo, nos vemos la próxima semana y recuerden que sea gol, nos vemos, chao, chao, chau. chau, chau.